Shalom, shalom, víspera de Pesach otra vez, mediodía, en, en apenas unas ocho horas con ayuda de Hashem, vamos a estar sentados en nuestro banquete leyendo la Agadá de Pesach. Con personalmente, con padres, con hijos, con todos mis nietos, una una celebración, una celebración que la repetimos cada año, y cada año en víspera de Pesaj me pregunto qué es lo que hay que decir ahora, después de 20 años de cada víspera de Pesaj, hablar de, de un modo u otro y cada vez desde otro flanco y buscando semánticas distintas acerca de la libertad, y no solo Después de 20 años de estar hablando así. Después de los miles de años que llevamos el pueblo de Israel cada Pesaj, volviendo a hablar de la libertad, de salir de la esclavitud, ¿qué queda por decir? Vamos a probar, vamos a probar una dirección que, que no creo haber desmenuzado todavía hasta ahora. En los últimos dos días... Hice un approach distinto a, a todos los que hemos hecho hasta ahora. Está en los últimos dos artículos que provoqué, publiqué en mi blog en Substack y están para ti. Y creo que te van a dar un, una aproximación muy interesante a temas que no hemos tratado nunca suficientemente. Pero tengo otra cuestión. Mira, hace cuatro días, hace tres días y medio, me desperté por la mañana con un dolor de espalda intensísimo. Conozco, conozco estos dolores de espalda. Tengo hace varios años cinco hernias de disco. La primera de ellas es mucho más anciana. La tengo en la vértebra previa al coxis desde mis 14 años. O sea, hace 41. Conozco esos dolores de memoria. Conozco la experiencia. He vivido la experiencia de ese dolor intensísimo de la baja espalda de muchos modos distintos. Al principio lo viví como tendemos instintivamente a vivir el dolor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Denme analgésicos. Muchos. Cuando era joven consumir muchos analgésicos, porque es lo que se hace. Tú vas, le dices al médico, me duele. Y el médico te da algo que no te cura nada, pero de alguna manera suaviza el síntoma. Pero, con el paso de los años, cuando hace seis años, creo, me saltaron de repente el resto de las hernias de disco. El dolor se volvió completamente insoportable. Y, y ningún analgésico servía para nada. Me dieron de todo. Muchos de ustedes conocen esas historias. Porque más o menos fui compartiendo la experiencia con ustedes. Eh, y tratando de usarla para exprimir y e entender mejor Torah. En tiempo real. Para hacerlo muy corto, en aquel tiempo, hace unos seis años, después que me pasaron por todo lo que los médicos saben hacer, todos los tipos de masajes y de analgésicos hasta llegar a parches con dosis tan altas de morfina que no las hay en stock en las farmacias sino que hay que encargarlas con una semana de antelación y de morfina que es algo horriblemente adictivo e igual me dolía entonces lo que hice en aquel momento fue darme cuenta que el dolor del cuerpo de perogrullo, viene a reflejar, viene a expresar dolores del alma, dolores del corazón. Así que en aquel tiempo dediqué tres meses en que paré prácticamente todo lo que hacía y me senté en mi sofá rojo, en mi terraza, en mi casita triangular en Amirim y me senté a vaciar mi corazón de venenos, de cosas tóxicas. A hacer un trabajo de concentración, de meditación, de plegaria y de trabajo sobre mí mismo. A ver, esto que me duele acá, ¿qué hago con esto que me duele acá? ¿Cómo hago para perdonar esto? ¿Cómo hago para dejar de esperarlo? ¿Cómo hago para seguir adelante y dejarlo eso ahí porque no está bajo mi control? y solamente dejar un mínimo de atención para saber si algo cambia. Y cosas así. ¿Cómo superar los traumas que siguen trabajando dentro mío? Y me pregunté, y fui sacando cosas afuera, y fui haciéndome pequeños rituales para liberarme de lo que me estaba envenenando. Y como Yev no es muy bueno, y cuando nos da pruebas extremas, a veces nos toma mucho, mucho tiempo enterarnos, cuando nos da pruebas extremas como, como un dolor de esa envergadura o como someternos 200 años a una esclavitud cruel que, que nos bestializa hasta que solo queda el último vestigio de humanidad en nosotros y entonces, siempre que Hashem nos da una prueba extrema nos está dando también un regalo hay algo que vamos a aprender de aprender a resolverlo. En aquel tiempo ocurrió que después de esos tres meses, que cuando empezaron las, las dos hernias de disco superiores, aparentemente tenían que ver con que yo tuviera una sensación casi constante de electricidad muy fuerte corriéndome por todo mi brazo izquierdo, y por la mano y por los dedos, y eso producía... Por un lado un dolor tremendo y por otro lado inutilizaba por completo mi brazo izquierdo y mi mano izquierda. No podía hacer nada con ellos y dolía todo el tiempo. Después de tres meses logré en un porcentaje muy alto hacer shalom con toda mi realidad. Hacer shalom conmigo mismo, hacer shalom con la situación y de repente me encontré con que también el cuerpo respondía a ese shalom. y el cuerpo respondía a ese shalom eliminando los síntomas. Así de sencillo. Y en el medio estaban todos esos rituales que yo me había creado conmigo mismo para liberar al adentro de lo que quería liberar al afuera. Baruch Hashem, eso siguió así por todos estos años. Pequeños picos de dolor en momentos. Hace un año y pico me rompí una costilla y eso fue otra prueba impresionante de 50 días. Y aquí estamos. Y de repente hace cuatro días me despierto con ese dolor tremendo, espantoso, en la baja espalda. Un dolor que aturbe. Estoy, estoy trabajando espiritualmente muy fuerte y en cosas muy profundas las últimas semanas. Eh, habéis notado que me comunico menos, pero en ese comunicarme menos, me comunico mucho más intensamente aún. Hay menos videos y la mayoría de los videos últimamente son cortos. Pero si les prestas atención, son muy intensos en su significado. Y lo mismo pasa con los artículos que estoy publicando en Substack, que sin duda son borradores de capítulos de un próximo libro. Y lo mismo pasa con los libros que he dado a conocer en el último par de años, pero sobre todo en los últimos meses. Sanar el alma, en diciembre o enero pasado. Eh, y por fin el libro acerca de la plegaria del camino que es de las cosas más importantes que me debía y que te lo recomiendo especialmente y con ayuda de Hashem pronto está ya y lo vamos a presentar Dios mediante dentro de 35 días en la noche del alba Omer el libro en la senda del Zoar, que también está disponible para encargarlo a precio reducido ahora mismo precio de preventa para recibirlo en el Lago Estoy trabajando, estoy trabajando por un lado en, en profundidades que siento que son necesarias para poder comprender, extraer, destilar, incorporar las metáforas hábiles para que la Torá a través de ellas nos explique. El mundo que estamos viviendo hoy, en todos sus círculos concéntricos, el mundo que soy hoy, en este 2023 tan tempestuoso, tan promisorio, tan lleno de tormentas que se ciernen sobre nosotros y tan lleno de esperanza. En, en esta época en que la mayoría de las metáforas que me enseñaron de niño, tanto dentro del mundo de la Torá y del judaísmo, como en todos los otros mundos con los que uno tiene contacto de alguna manera, todas esas metáforas sirven ya para muy poco, no sirven para nada. Y entonces uno se encuentra con textos nuevos, con, por ejemplo, el pronunciamiento acerca de la esperanza de Rabí Moshe Haim Lutzato, que todavía no salió a luz Nunca aunque lo escribió hace 200 años, el manuscrito se encontró hace meses apenas por manos de los hermanos Rabariel, mis amigos Rabariel y Aarón Don. Y ese, y, y ese mahamar, ese artículo maravilloso escrito por el Ramjal, todavía no, no salió a luz ni siquiera en hebreo. Y yo tuve el lujo ya de tenerlo entre mis manos, poder traducirlo al español. Y lo tenéis a vuestra disposición en el libro Sanar el alma, en, en el pórtico de Mashiach, de Sanar el alma. Y nos encontramos, ayer nos va poniendo en el camino, los textos, los ejemplos, las experiencias, como este dolor de espalda, por ejemplo, que hace cuatro días me estoy preguntando que, qué viene a ser este dolor de espalda justo ahora, que estoy, estoy en pleno deleite, eh, estoy tan en pleno deleite de conocimiento y destilándolo y no puedo hacer otra cosa que que al mismo tiempo es casi razonable en las leyes de mercado que la atención puesta en lo que hago se reduce y entonces también se reduce la venta de libros las membresías y las suscripciones eh, y, y las donaciones y y yo que lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo, porque creo que es perentorio hacerlo. Y os voy entregando de ello lo mejor que voy pudiendo redondear como, como productos que hagan bien, y que solo hagan bien. Y entonces, viene este dolor hace cuatro días. El día que vino este dolor, yo... Tenía un viaje programado que no podía postergar. Tenía que subirme al coche, viajar hasta Jerusalén, estar un rato en Jerusalén y volver a casa a Zijronia de Unos 120, 130 kilómetros de ida y otro tanto de vuelta. Baruch Hashem, pocos días antes, el último coche que, que ahora llamo mío, que se llama Funes, había vuelto a mis manos y le instalé un asiento que hace masajes, que un día de estos, es una de esas de esas compras en Aliexpress que, que valen la pena, eh, que es extremadamente barato y, y hace mucho bien, eh, de esas cosas que tengo que compartir link con ustedes en los próximos días. Eh, aunque no suelo publicitar productos, pero, pero vale. Entonces, aunque me dolía mucho la espalda y no es una situación propicia para manejar horas, salí a mi epopeya del día, con mi asiento de masajes, gracias a Dios en un coche cómodo. Pero bueno, la ida me tomó casi dos horas y media, porque todas las rutas de este país... Este, están la mayor parte del tiempo en embotellamientos eh, y la ida me tomó tres horas al volante y eso ya fue demasiado y el dolor se hizo tan extremo que no pude bajar del auto algunas cosas que tenía que traer conmigo a casa las dejé en el auto porque no podía cargar algo que pesara un kilo siquiera sin doblarme de dolor y medio rengueando, medio torcido, llegué a casa y los siguientes dos días no salí en absoluto, eh, me moví muy poco, eh, estuve con asiento de masajes y con otro aparato muy muy barato, un pad que es una maravilla, que hace lo mismo con pulsos eléctricos en las plantas de los pies, y también ayuda mucho, otro artículo que les tengo que compartir en el link, todas estas cosas valen centavos y son tan, tan extremadamente útiles. Y seguramente si las compras en tu país a alguien que las importó te las va a cobrar cinco o seis veces tanto por lo menos. Llegué a casa y estuve dos días más dedicados mayormente al estudio y la plegaria. Y en medio de ese estar dedicado al estudio y la plegaria dediqué muchas horas a escribir los dos artículos que te di en Substack. No tomé analgésicos, porque ya conozco la historia, y la pregunta era, ¿qué tengo que descubrir? Hagamos un salto semántico. Hace, hace por lo menos un, un año, estimo, que uno de los hashtags, una de las ideas fuerza que, que, uso, que uso mucho, es aprender a pensar. Lo expliqué en más de, de uno de mis libros también eh, y lo expliqué en videos muchos años atrás. Nosotros estudiamos Torah para que la Torah le dé forma a nuestro pensamiento, para que la Torah le dé forma al modo en que nuestro sistema cognitivo nos reporta quiénes somos nosotros mismos a partir de cómo nos refleja nuestro mundo. estudiamos Torá y practicamos Torá para adquirir esas formas porque hay mucho de lo que aprendemos a pensar que no lo aprendemos pensando sino que lo aprendemos haciendo, lo aprendemos gracias a desarrollar estos hábitos y no estos otros, a consumir estas cosas y no estas otras, a a tener una experiencia cualquiera de uno de un modo y no de otro por ejemplo la experiencia de comer no es lo mismo la experiencia de comer cuando la vivo en términos de que tengo apetito o tengo hambre que son dos cosas distintas pero en cualquiera de ambos casos y entonces como y ya está o si la experiencia de comer viene por una disciplina, yo como, tenga hambre o apetito o no, a las 12 y a las 20. O, tercera opción, montable sobre cualquiera de ambas otras, eh, o independiente de ellas, yo me dirijo a comer, y antes de comer, bendigo. Y para bendecir, de verdad, no para decir unas palabras que ni siquiera me acuerdo que quieren decir, para bendecir de verdad, yo tengo que experimentar gratitud. Entonces, como hace alguien que entiende de vinos, con un buen vino, que antes de beberlo, toma la copa, agita el vino, estudia su... estudia su movimiento, su, su ligereza o su densidad, estudia su color, su transparencia, disfruta su aroma... Y luego cuando lo entra en su boca, no lo traga, sino que lo pasea por todo lugar donde tiene muchas papilas gustativas, en la cavidad bucal. Y así, yo entonces contemplo la comida, disfruto del aroma de la comida, disfruto de los colores de la ensalada. Experimento gratitud por tener eso en mi plato y entonces pronuncio una bendición y digo, bendito tú, Hashem y acordaos lo que os conté la semana pasada acerca del valor increíble de esa palabra tú. Y agradezco y bendigo. Y la experiencia es otra. Y ahí no estoy estudiando Torah, ahí estoy viviendo Torah. Y ese vivir Torah pone, pone al Creador todo el tiempo en estado de presencia en mi conciencia muchísimo más que cualquier estudio porque está en la experiencia misma yo cuando preparé este mate por la mañana caramba antes de tomar el primer mate bendije la maravilla de disponer del mate que quiero tomar y eso me llevó a pensar y a sentir gratitud incluso por ejemplo por el hecho de tener agua caliente podría no tener agua caliente al fin y al cabo, todo lo que tengo para calentar agua es cosas eléctricas. Eh, y si no hubiera electricidad de repente, no tendría agua caliente. Y después dije, no, no, tengo que agradecer que tengo agua también, <ríe> no solo caliente. Y, y así con todo, el hábito de practicar Torah me pone en situación de comprender Torah, y de comprender realidad desde mi experiencia de Torah Me paso hablando en esos términos de aprender a pensar. Tenía que afinar esto porque me hizo notar, me hizo notar mi querida idea que aprender a pensar no se siente como lo que acabo de decir eventualmente se siente como algo puramente intelectual. Y, y claro, es solo un hashtag, digamos. Es una síntesis de la síntesis. Y lo que quiere decir es aprender a pensar mío no es, es todo lo contrario de algo puramente intelectual. Es de hacer que mi experiencia de Torah me haga hacer todo el recorrido de, desde el pensamiento hasta el pensamiento enmendado, completo, perfecto. De vuelta. cuarto día con este dolor de espalda y les estuve contando que una de las cosas que, que me he regalado a lo largo del último año eh, porque las descubrí muy útiles y sus precios, gracias a Dios, son muy accesibles son distintos tipos de aparatos que hacen distintas formas de masaje o cosas similares a masaje hay otro aparato que no les conté todavía. El aparatito más simple de todos. Mira, esto es un TENS. Este, en general, esto es genial, esto es completamente genial. Un TENS que, que venden en farmacias en, en todas partes, al menos acá en Israel. Eh, es un aparatito como esto, que tiene varios programas y que transmite electricidad a almohadillas como estas que te las pegas donde te quieres masajear por medio de cables entonces tú tienes que tener el aparato en un bolsillo arriba de una mesa unos cables estirados y los electrodos con las almohadillas pegados en distintas partes esto es todavía y, y eso en general por ejemplo acá en Israel eso vale alrededor de 40 dólares una cosa así esto técnicamente es lo mismo está en Aliexpress tiene 8 tiene programas también este, trabaja con pulsos eléctricos y es tan sencillo porque es pequeñito retiras este plástico lo pegas en la parte del cuerpo que necesita masajes eliges el programa tiene varias, varios tipos de cosas siempre son pulsos eléctricos pero tiene pulsos eléctricos que se sienten como si te estuvieran haciendo con, con los dedos así, tiene pulsos eléctricos que se sienten como si te estuvieran haciendo así tiene pulsos eléctricos que se sienten como agujas de acupuntura te acerco al final del video esto era lo que yo precisaba desde hace casi cuatro días. Esto era la respuesta razonable, sensata, de alguien que justo tiene estos recursos y sabe pensar para mi dolor de espalda. Esto era lo que me tenía que poner. Y no se me ocurrió, no se me ocurrió hasta hace unas cuatro horas, que justo mis ojos se posaron sobre esto, no sobre este aparato, sobre otro idéntico que se está cargando ahora. Mis ojos se posaron sobre eso y de repente ¡pum! se me prendió la amparita. Y dije, esto es lo que me tengo que poner. Dicho y hecho, me quité el plastiquito, busqué el programa correcto y me lo pegué en mi baja espalda. Y seguí haciendo cosas, caminando, preparando mi equipaje para salir dentro de un par de horas con el de Hashem, todo eso. Y no se me pasó el dolor de espalda, la verdad. ¿no? Pero, tras unos 45 minutos con eso puesto, el dolor de espalda se redujo acaso en un 40%, una cosa así. Se hizo casi soportable. En un rato con el duro de Hashem, me lo voy a volver a poner. Y entonces me pregunté la pregunta que creo que para eso fue todo este evento. ¿Por qué no pensé eso desde el principio? ¿Cuál es el paso que me separa de haber aprendido a pensar tal que cuando me viene este dolor de espalda, en el primer minuto que me viene este dolor de espalda, yo evoco, pienso, señalo, resuelvo la solución y entonces no sufro cuatro días de este terrible dolor de espalda. ¿Por qué no lo pensé el domingo, cuando volví de Jerusalén doblado así? Y esto estaba en el mismo lugar en el que estaba hoy, a la derecha de mi escritorio. Te voy a decir por qué no lo pensé. No lo pensé. A ver, varios ingredientes del rompecabezas y cada uno tiene un pedacito de la respuesta. No lo pensé porque no tengo el hábito, Baruch Hashem, hace tiempo, de este dolor tan intenso y entonces me agarró de sorpresa y no hice el switch. No se me ocurrió porque me quedé en la sorpresa mm, eso está mal hay que trabajar en esa capacidad de ante toda sorpresa ante todo, frenar y pensar, evaluar mira, lo digo todo el tiempo y de repente algo me agarró tan de sorpresa que no hice eso es un primer buen aprendizaje ahora, algo más profundo que eso algo más profundo que eso como no tengo el hábito Baruch Hashem de este dolor intenso de espalda no tengo el hábito de tener presente en mi conciencia que hay un remedio accesible ahí a ese dolor de espalda no tengo un referente mental inmediato de eso. Si tú me, me propones agua caliente, yo tengo un referente mental inmediato a la idea de agua caliente acá en mi casa, porque tengo un conservador eléctrico, en hebreo se llama Meijam, no tengo idea de cómo llamarlo en español, un recipiente de acero de 10 litros, que siempre tiene adentro agua hirviendo. En general, la gente lo usa en Israel para, para Shabbat, que no calentamos agua especialmente. Yo suelo tener eso siempre prendido porque me paso todo el día volviendo y volviendo a rellenar mi termo de agua caliente para tomar mate. Así que si tú me dices agua caliente, yo ya tengo el meijame en la cabeza. Si tú me dices subirte al auto, yo ya sé que tengo que bajar siete pisos. Y, y así como todo, tú me dices un intensísimo dolor de espalda, yo empiezo a recorrer todas mis memorias de tiempo de dolor de espalda y a pensar en todas las soluciones que intenté y a marearme en un montón de cosas distintas, porque eso no es inmediato. Hasta que por fortuna y bendición de Hashem, sería una coincidencia, si es que alguna vez hubiera habido una coincidencia, entonces mis ojos se posan sobre lo que en realidad ya es conocido, pero no me es familiar, no me es inmediato. Y entonces llego a la, llego a la solución. Presta atención a lo que te acabo de decir. Porque esto, esto sirve para todo. Nosotros decimos, dice Dice un verso sagrado tan grande. Dice, Shiviti Hashem le Pongo, pondré Hashem, el nombre sagrado de Hashem, ante mí siempre. Literalidad del verso. Haga lo que haga como si fuera, en realidad, aumentada. ¿Se acuerda, en realidad, aumentada, cuando jugamos con eso hace, hace un par de años? Eh, haciendo aparecer como si fuera en la foto o en el video de algo, algo que de verdad no estaba ahí. Y eso se hace todo el tiempo. Entonces yo, como en realidad aumentada, como si fuera, hoy día lo podemos hacer. Mira, nos hacemos lentes en los que todo el tiempo, superpuesto a la realidad, con un nivel de opacidad al 30%, se dibujan las cuatro letras del nombre sagrado de allá. Una yud, una hei, una baba, una hei, ante nuestros ojos. Se puede hacer muchísimo más complejo, pero en realidad está pensado para que lo pienses todo el tiempo. Que Dios esté presente siempre en tu conciencia y que las herramientas que te da la Torá para todo estén presentes Siempre en tu conciencia. Y entonces, del mismo modo, en el estudio, las estructuras de pensamiento que te da la Torá van a estar presentes siempre en tu pensamiento, en todo tu pensamiento, no solo en tu pensamiento de Torá. No es de eso que quiero hablar, pero como tengo un poco atragantado que hay en estos días una polémica que no debiera existir en, entre canales en YouTube en los que se habla de Kabbalah en español. Y, y, y hay quien intenta divorciar por completo la cábala de la Torah para hacer el mundo abstracto de la Kabbalah accesible a todo el mundo divorciado de el texto sobre el que se apoya y al que retorna el texto de la Kabbalah porque la Kabbalah no solo es la profundidad de la Torá sino que cuando yo vivo Torá me torno hábil de practicar Kabbalah dentro de la Torá que vivo por ejemplo cuando pronuncio una braja, cuando pronuncio una bendición, y sé, porque lo estudio con Kabbalah, sé lo que quiere decir, a qué alude cada nombre sagrado que digo en mi bendición, y entiendo lo que dice cada palabra precisa en mi bendición, y entonces pongo mi intención de verdad en eso, entonces vuelvo a la Torá, Vuelvo a la acción de Torá desde mi Kabbalah, y ahora mi acción de Torá es la acción de Torá de un cabalista es la acción Kabbalah de Kabbalah, es la acción de Torá, de alguien que emula al demiurgo en todo lo que hace. Es completamente distinto a hacerlo desde la ignorancia. Y le estoy dando a la Kabbalah, a la Kabbalah que aprendo, el, el, el honor y la, y la misión que, que requiere a la que está destinada. Hoy nos vamos a sentar en la mesa del ceder. Y en esa mesa del ceder va a haber una polifonía sobrecargada, casi kitsch, de, de símbolos que se superponen los unos a los otros. Y esos símbolos están en todo. Van a estar en esto. cómo nos vamos a ver cómo se va a ver nuestra mesa, va, va a estar en todo lo que vamos a decir a lo largo de varias horas de la noche, va a estar en qué vamos a comer y qué vamos a decir al comer cada cosa que vamos a comer, va a estar en qué vamos a cantar y qué vamos a pensar, y todo va a estar lleno de significado, lleno de significado que nos va a traer a ese punto en el cual, caramba, ya hace cuatro días que estamos doblados de dolor de espalda y todavía, o recién ahora se nos ocurre, pegar el grito que hay que pegar, que es el que abre la puerta que necesitamos abrir y que podríamos haberlo hecho el primer día, pero el primer día creímos que ya va a pasar. El segundo día creímos que vamos a poder revelarnos. El tercer día alguien de nosotros dijo: no, hay una profecía que nos van a dejar acá a nosotros para siempre. Vamos a vivir con dolor de espalda para toda la vida. Y así, y así pasamos 210 años de esclavitud en Egipto hasta que nos, hasta que tuvieron que pasar algunas cosas que hicieron nuestra situación tan pero tanto peor que lo que había sido por 200 años. Tanto pero tanto peor tanto más cruel, hasta que se hizo por completo insoportable, por completo. Ah, ¿ustedes soportan estar todo el día trabajando como esclavos, construyendo pirámides? Bueno, ahora van a seguir haciendo eso, pero tienen que hacer los ladrillos ustedes mismos, y cada día tienen que completar la misma cantidad de construcción, pero ahora también en ese tiempo hacen los ladrillos, y, y no alcanza con eso, bueno, a partir de ahora les matamos a todos nuestros bebés, y, y como eso todo, hasta que se haga por completo insoportable y entonces pegue el grito, como hoy que yo no me podía mover ya de mañana. Y entonces vi. Y, y como el pueblo de Israel que ya no se podía ni mover, y entonces gritaron un grito que partió los cielos y hizo lo que tenían que hacer. Como en el en el cuento del Val Shento que tenemos en YouTube, acerca del el grito que abre. A ver, el grifo que solo un grito puede abrir. No me acuerdo el exacto el título, pero es uno de nuestros videos más conocidos y hay mucha gente que reporta que, que ese cuento le ha hecho muy bien. Y yo soy uno de ellos, Baruch Hashem. Para eso es que hacemos esta noche nuestro suder de Pesach. Para eso es que vamos a contar la historia de nuestra esclavitud en Mitzrayim. Para eso es que, donde tenemos la bendición de tener niños en la mesa, vamos a profundizar y, y alargar y, y describir de distintos modos, eh, con fantasías y con metáforas, de todo tipo, ese estado de esclavitud. Por eso es que vamos a hacer todo eso, y por eso es que vamos a comer matzá, y por eso es que vamos a comer maror, y hierbas amargas, y por eso es que vamos a mojar el carpaz, eh, la papa o la lechuga, depende de la tradición de cada quien, porque lo que importa es el símbolo en agua con sal, y por eso tantas y tantas de todas las otras cosas que vamos a hacer en el ceder, cada una de ellas es como una aguja de acupuntura que viene a despertar un punto que, si está dormido, mejor despertarlo, y si está despierto, mejor que esté más despierto todavía. Porque entonces, eso nos da el push para acordarnos todo el año que tenemos que ser libres, que tenemos la responsabilidad de ser libres, que tenemos la responsabilidad de ser responsables rigurosamente en primera persona por nuestros pensamientos, por nuestras palabras y por nuestras acciones, porque solo si somos responsables de todo eso, conscientemente vamos a ser libres. solo así vamos a caminar el camino hacia el Gerut, como lo explicamos en esa Esabiel. Lo que te acabo de contar acerca del Seder de Pesaj es lo que ocurre con, con la Torah toda. La Torá la es muchas cosas distintas, te, te invito a que, que revises mi, mi artículo de ayer en Substack al respecto, el segundo artículo con el título de Pesach. La Torá, la si tú estás en la generación que sale de Mitzrayim, como dice la Haggadah, cada uno en cada generación debe sentirse como parte de la generación que sale de Mitzrayim. En cada generación tenemos que salir de Mitzrayim y sobre todo sacar a Mitzrayim de dentro nuestro. Entonces cuando tú te sientes parte de la generación que sale de Mitzrayim, toda la epopeya de la salida de Mitzrayim, ese momento en que el Creador te dice frente al Mar Rojo, no hay nada que puedas hacer tú mismo para salvarte. No hay nada que puedas hacer tú mismo para salvarte. Ahora, solo Hashem te puede salvar. Y entonces dice el Pasuk: Hashem va a batallar por vosotros, y vosotros estaréis sordos. O vosotros ensordeceos. Que, que es no solo no hablar, es también aceptar que no vas a entender lo que pasa siquiera. Eso, eso va a ser el punto cúlmine de tu Torah. El hecho de que Hashem después, tú eres una multiplicidad de gente que hace, hace 15 minutos eran esclavos. Y Hashem te convierte esa multiplicidad en uno, en una unidad testimonial, en un pueblo, al pie del monte Sinai, porque te da la Torah. Y la Torá que relata todo eso va a ser tu Torah entonces. Pero si tú eres un estudioso de la Torá, tanto más tarde, que la ama. si tú eres un estudioso de la Kabbalah, entonces tu Torá va a ser otra cosa. Tu Torá va a ser un mapa del laberinto. Y tu Torá va a ser otra cosa más. Tu Torá va a ser una codificación del algoritmo que ejecuta todo el programa de la creación, que ejecuta el programa de cada criatura, de cada célula de tu cuerpo, de tu cuerpo, de tu nación, del cuerpo orgánico de la tierra, y así. Y dependiendo de quién seas, en muchos sentidos distintos, dependiendo de que seas estrictamente judío o no, y si eres judío, dependiendo de que seas, por ejemplo, Cohen, de descendiente de sacerdotes de la tribu de Leví, o no, dependiendo de que seas hombre o mujer, dependiendo de tantos factores, dependiendo de que residas en la tierra de Israel o fuera de ella, dependiendo de que vivas en una época en la que hay templo o en una época en la que no lo hay, dependiendo de todos sus factores y aún de otros van a haber mandamientos de la Torá que, de acuerdo a la propia Torá, rigen para ti. Y va a haber mandamientos de la Torá que, de acuerdo a la propia Torá, no rigen para ti. Y los mandamientos de la Torá que rigen para ti, van a regir para ti de diversos modos, dependiendo de tradiciones, circunstancias, contexto histórico y, y tanto más y podríamos dar de eso muchos ejemplos pero nos estamos yendo de tiempo y quiero que escuchen lo importante o al menos haber puesto ante ustedes lo de verdad importante otro día hablamos de eso quiero decir que cuando tenemos una experiencia de riqueza metafórica de riqueza semántica tan impresionante como la de Pesaj es el momento de darnos cuenta también y, y en estos tiempos en estos tiempos tan especialmente enardecidos que estamos viviendo todos, hay que tener muchísimo cuidado. La tentación de dejarse llevar por el vuelo místico y profundo y, y ese vuelo místico y profundo que nos deja interpretar todo para el lado que se nos dé la gana porque es descriteriado. Eh, la tentación de dejarnos llevar en un vuelo místico y profundo que, que aluda a la cabalá original, pero que en realidad no ponga sus raíces en la cabalá original porque no la estudie de los libros originales en su idioma original y porque no active la infinidad de cordones umbilicales delgadísimos y sutiles que hay uniendo cada punto vivo de la Kabbalah con su punto matriz en la Torá. Es tan fácil caer en esa tentación. Pero esa tentación, con suerte, te lleva a un ejercicio intelectual muy divertido y, y a veces emocionante si no tienes mucha preparación previa. Y, y entonces puedes hacer una cábala de la pasta de dientes. Eh, y está bien, y como ejercicio intelectual está buenísimo. Pero eso no cambia el mundo y la Torah y la Kabbalah se tratan de cambiar el mundo, se tratan de hacer el tikkun. Y eso no hace el tikkun, eso no hace la reparación. Lo que hace la reparación es completar el círculo, es empezar por el estudio de la Torah como función de practicar la Torah con todo lo que me atañe. Y si empezamos con todo lo que es ética, si empezamos con todas las mitzvot, que ni siquiera atañen a la relación entre el hombre y Dios, sino que atañen a la relación entre el hombre y sí mismo, y entre el hombre y su prójimo, wow. Si hacemos eso, vamos a estar en, en un punto magnífico con un avance impresionante, y hay que partir de ahí, de la Torá y desde la Torá que ponemos en práctica, entonces estiramos esos filamentos que son, que son sutiles, delicados como un cabello, y aún más, que conectan punto a punto, punto a punto, punto a punto, punto a punto, la Torá con los sentidos profundos de cada mitzvah, de cada palabra de la Torah, de cada nombre sagrado. Y entonces de la Kabbalah yo adquiero sentido, de la Kabbalah yo adquiero significado, de la Kabbalah adquiero intensidad y herramientas que potencian infinitamente mi comprensión de la Torah, mi práctica de la Torah, mi experiencia de la Torah, mi experiencia de este mundo, y ponen a Allén presente ante mí, como dijimos, todo el tiempo. Cuando eso pasa, yo puedo decir que estoy en una buena conexión de lo divino que hay en mí con lo divino en que soy. Cuando eso pasa, yo puedo decir que estoy en camino de shalom y libertad, como pedimos en esa viernes. Cuando eso pasa, en el primer momento que a mí o a alguien más le duele muy fuerte la espalda, yo, sin necesidad de que esté al mi costado, yo inmediatamente evoco este aparato y voy y lo saco del cajón donde esté, y me lo pongo, o se lo pongo quien lo está precisando. Eso es aprender a pensar. Eso es ser un cabalista. Eso es tener, estar en el camino de verdad, de conciencia natural de Torah. Eso es estar viviendo de verdad este ser el que sale de Mitraim, de todas las opresiones, al desierto, mitbar, que sale del verbo daver, hablar. Hablar esa palabra que es a su vez la cosa. Hacer abracadabra, abracadabra, con Torah. Modificar, enmendar, reparar nuestro mundo. Eso es lo que queremos hacer con todo lo que hacemos. Para eso... Para eso, para eso el templo de pasos, para eso, para eso todo lo que hacemos y estamos viviendo juntos. Para hacer desde adentro de cada quien la enmienda que el Torah nos enseña en todos los órdenes de la vida y de la existencia, reparándonos a nosotros mismos en tanto mundos y abarcándonos en conjuntos cada vez más grandes. Amigos todos, los espero en todos nuestros lugares virtuales y especialmente los espero, si os animáis, juntando los pasos de todos juntos, haciéndonos miembros del Templo de Pasos, convirtiendo el Templo de Pasos en una comunidad, en una comunidad maravillosa que camina junta, proveyendo soluciones desde la Torá que aprendemos. Qué belleza contar cada día con metáforas nuevas, hábiles, reformadoras, que incluso eliminan el dolor. Amigos, Chag Pesach, festividad de Pesach, Sameach, alegre, feliz, consciente y especialmente útil. Nos vemos a la vuelta. Shalom, shalom.